mis hermanos de Cristianos en la Gloria, bienvenidos una vez más a otra semana, a otro jueves más, aquí en una palabra poderosa que nos trae el Señor. Esta semana el Señor nos trae el Evangelio de San Mateo, eh, el capítulo 25 del versículo 1 al 13, yo creo que algunos ya saben de lo que vamos a hablar, pero el título de esta semana, de este jueves, se llama Insensato o Prudente, una palabra que nos trae el Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas, en estos postreros eh, días, tiempos que el Señor está hablando, está diciendo, pueblo mío, despierten, levántense, hagan algo, marquen la diferencia, no se queden dormidos, ¿no? está diciendo el Señor en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y es lo que vamos a hablar de esta semana, eh, la parábola de las diez vírgenes, una, una palabra que, como siempre le digo al Señor, Señor, dame una palabra para... A hablarle a tu pueblo y este, esta semana el señor nos dice, nos da esa parábola de las diez vírgenes, y vamos a comenzar rápidamente a leer esta hermosa palabra y, y a escrudeñar y entender lo que el señor quiere hablarnos a lo más profundo de nuestros corazones, y la palabra dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas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 Mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban prepara, ah, preparadas entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Y los dos últimos versículos, el 12 y el 13 dice Mas él respondió, dijo, de ciertos digo no os conozco, vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, mis hermanas, querido hermano, aquella vez que, que el Señor te está diciendo que si tú eres una persona in, eh, prudente o insensata y una vez más entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo vemos un pueblo que se dice buscando a Dios vemos iglesias llenas diciendo buscar a Dios pero mi pregunta en esa semana, en este jueves es de aquellas tantas personas que van a esos templos ¿Cuántos serán insensatos? ¿Cuántos serán prudentes? ¿Realmente están yendo a un templo a buscar la presencia del Señor? ¿O re realmente están siendo prudentes? ¿Están haciendo su oración? ¿Están haciendo su ayuno? ¿Están, buscando, están excluyendo la palabra de Dios? Y, y, y para, si tú no sabes la palabra prudente, la busqué también en, en el diccionario. ¿Qué significa prudente en el diccionario? Uh, prudente, que piensa acerca de los riesgos. Posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Son, son personas que están preparadas a lo que va a pasar. Y una persona insensata, ¿qué significa? Que no tiene sensatez, que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Mira esta palabra que nos está tocando: inmadurez. Creen que se lo saben todo, pero no se lo saben todo. Y continúa diciendo, diciendo la palabra del Señor. Cinco de ellas eran prudentes, una vez más, estaban, pre, estaban preparándose para realmente wow, al, al que, a cuando regrese su señor, ese señor. Y cinco eh, insensatas. Vemos un pueblo insensato hoy en día que únicamente busca los afanes, únicamente busca la. El, el, el, una vez más, los afanes, el placer del mundo, que todo bien, que es chévere. Tú miras videos que los, oh, los jóvenes tomando, eh, mejor dicho, eh, se ven cosas en la televisión, hasta en los centros comerciales, que uno dice: Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y continúa diciendo la palabra: Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Fueron esas insensatas que siempre me acuerdo de la, de, la pa, de la parábola del sembrador Aquellas personas, que ese sembrador que bota las semillas y caen en las raíces Y otras caen en, la, en las piedras y en las raíces se, se apegan a lo que está en el mundo Pero no lo, no lo que realmente han de buscar en la presencia del Señor Y en las piedras que escuchan la palabra de Dios en, para los templos Dicen estar bien, chévere, cus, todo perfecto, pero ¿qué? De, de entraron, salieron y se olvidó lo que pasó ahí vemos un pueblo insensato que únicamente van a escuchar lo que ellos quieren y es lo que vemos hoy en día y es lo que el Señor nos está diciendo una palabra que el Señor nos dice una vez más en, en Mateo, eh, el capítulo, si no estoy mal el 13, rápidamente, 13, tre, vamos a ir al 13 y los versículos uh, del 5 en adelante pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó, una vez más son aquellas personas que están apegadas a lo material quieren únicamente ese dios bombero y ya y continúe diciendo y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, mira Loche lo que dice, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno, el que tiene oídos para oír, que oiga, y eso también es lo que nos dice aquí en esta parábola de las diez vírgenes, el que tiene oídos para oír, que, que oiga, realmente tú eres insensato, tú eres insensata. Tú eres prudente, estás preparando para la venida del Señor. Una vez más estás teniendo ese, esa, estás orando, estás teniendo esa comunión, estás dando tu hogar al Señor. Realmente el fundamento de tu hogar es el Señor y si lo es, gloria a Dios. Y continúa diciendo, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto me hace recordar a Daniel, uno, un siervo de Dios no importa lo que pasara, o también o Josué, Josué, pasara José o Daniel, mejor dicho, fieles con el Señor, prudentes, prudentes a lo que dijera su, no, su Señor, nuestro amado Rey, prudentes, prudentes, prudentes, estaban preparándose, estaban en desayuno, estaban en esa congregación con el Señor, no, no, no, a mí no me van a hacer esto porque ah, yo soy prudente y yo sé a qué lo que voy a una eternidad con el Señor y continúa diciendo y tardándose el esposo cabecearon todas uh, todas y se durmieron y en la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salí a recibirle y mira lo que nos dice también Mateo 2436 que nos dice pero, el, pero del día y de la, y, y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre tenemos que tener mucho cuidado pueblo Vamos un pueblo, como una vez te lo dije al comienzo vemos iglesias llenas vemos eh, gente diciendo que está comprometida están, realmente están siendo eh, prudentes realmente están siendo, o están siendo insensatos. ¿Quién se engaña? Tú mismo, no al Señor. Tú te engañas. ¿Por qué? Porque le estás cerrando la puerta de tu corazón al Señor. Y no vas a ir a una eternidad, ni tú ni tu familia. Porque el Señor pide que oremos los unos por los otros, ¿cierto? Que tengamos esa comunión, que tengamos esa, realmente ese compromiso con el Señor para darle siempre la gloria y la honra. A nuestro amado Padre Celestial. Y continúa diciendo, mire lo que dice el 7 y el 8, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y esto me hace recordar cuando uno va a la iglesia, al templo, y hay muchos hermanos, ore por mi hermanito, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí porque no me queda tiempo, ore por mí porque Dios te escucha más a ti. A veces uno pide que oren por uno, pero eso no significa que uno está mal. Eso significa que a, que a veces uno necesita que otros hermanos oren por uno. Pero muy, vemos mucho pueblo que prácticamente que el pastor, que el líder, que el hermano haga el trabajo y yo, mejor dicho, me voy el fin de semana a enviar a pasar la chévere y que pues el, como el señor escuchó al hermano listo eh, yo después le digo señor eh, Pepito Juancho, Pepito Férez está orando por mí, tú te acuerdas señor, el señor va a decir cómo así no, y mira lo que dice más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y compra para vosotras mismas. Prácticamente, uh, y yo les digo a los hermanos, yo puedo orar por ti, pero tú también necesitas hacer ese trabajo. Tú necesitas humillarte, tú necesitas tener esa oración, ese compromiso con el Señor. ¿Realmente lo tienes? Tú dirás, claro que sí. Entonces, porque hay, ese, hay eso por dentro de tu corazón que te... Que te redorgulle te, que te dice hmm, estoy siendo como uh, insensata no estoy siendo prudente me falta más oración, me falta más compromiso me falta más que acercarme al Señor sentir la presencia de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de su hijo Jesucristo realmente eres insensata o prudente mira lo que nos sigue hablando el Señor más mira, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir el número 9, el versículo número 9 Malas prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Vemos un pueblo que cuando ya se ve en la, en la necesidad, ¡ay sí, oremos, oremos, oremos, oremos, oremos! Pero que de pronto, cuando comiences a orar, que no sea tarde. Que no sea tarde porque vas a ver lo que va a pasar en algunos segundos porque no comenzaste a ser prudente desde hace mucho tiempo, no comenzaste a ser prudente de buscar al, al gran yo soy, al, al, al Hijo Jesús al nuestro amado Jesucristo, y al Espíritu Santo, al Espíritu amado, al Espíritu de verdad, porque aquellos que tenemos el Espíritu de verdad, somos hijos de Dios. Y continúa diciendo, rápidamente, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, Recuerda lo que acabé de decir, de pronto es demasiado tarde. Y las que estaban prepara, preparadas entraron con él a, a las bodas y se, y se cerró la puerta. Aquellas personas que realmente tenían ese compromiso y que realmente estaban comprometidas, comenzaron a decir, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy preparado en el nombre poderoso de, de, de tu Hijo Jesucristo. Y mira lo que nos dice el versículo Jeremías del 29 al 3 del capítulo 29 del versículo 13, me busca, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de qué? De todo corazón. ¿Realmente estás buscando al Señor de todo corazón o estás buscando un Dios bombero? Porque si estás buscando a Dios bombero, te digo, apaga la luz y paga todo porque ya perdiste el año. Pero Dios es misericordioso, Dios tiene gracia. Y Dios te está, está hablando en lo más profundo de tu corazón. Y por eso en primera, uh, de crónica, uh, primera de crónica, primera carta de las crónicas 16, 11, nos dice: refúgense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Sé prudente. Busca sé esa, esa Virgen uh, prudente que realmente estás desde hace mucho tiempo. No desde que ya estás viendo, ya estás viendo que se acerca el tiempo y se está acercando el tiempo. Se está viendo muchas cosas, la gente está, eh, está acresiva, está malhumorada, no se le puede hablar. Hay viol mucha violencia, destruyen las cosas y es tremendo. Y es por eso tal que, también en Juan 13.34 eh, 13, nos dice que se amen los unos a, qué? a los otros. Pero cuando, los, eh, cuando uno dice, hermanito, ore por mí, pues a veces uno le pide a los hermanos que, una vez más que oren, que oren por uno. Pero a veces hay muchas personas que lo toman como un deporte. Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero el otro, mejor dicho, allá en Parrata, en tomando y todo eso. Tú me dices que he exagerado. No, lo he visto. Lo he visto. Y cuando oran, no oran de corazón. Realmente la presencia de Dios, yo no sé si está ahí. O la misericordia de Dios, si está es porque tiene algo muy grande contigo, y, y si tú no has deja, ha dejado que el Señor entre en tu corazón, uh, querido hermano, hermana, debilidente, hay un problema ahí. Y mira que, lo, continúa diciendo el versículo, vamos al versículo una vez más, te repito el 10 rápidamente para ir terminando, pero mientras ellas iban a comprar, Vino el esposo, a las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Imagínate que cuando venga el Señor y tú no tengas ese compromiso y ya, mejor dicho, estés, eh, ya comienzas a decir Señor, Señor, ábrame la puerta, ábrame la puerta. Y el Señor, tú no escuches y los que nos fuimos, nos fuimos. Y mira lo que dice el versículo 12. Mas él respondió: De cierto os digo que no os conozco. Que el creador de este cielo y de la tierra diga que no os conozco. Wow, por eso Mateo 8:12 dice: Así será el lloro y el crujir de dientes. Ahí sí comenzarán a llorar. Ahí sí comenzarán a pedir misericordia. Ahí sí van a pedir: Señor, perdónanos. Pero ¿qué pasó? Mucho antes. Yo siempre lo comparo con cuando tú vas a la universidad, vas al colegio. Tú comienzas un año escolar o una temporada universitaria. Si tú no te pones pilas durante todo el año, pero al final quieres hacer todo, lo que no existe en todo un año, hay un problema. Entonces el Señor está hablando a lo más profundo de tu corazón. Y mire lo que termina diciendo este, este versículo: Velar. Pues porque no sabéis el día ni la hora en, el, eh, en que en el Hijo del Hombre ha de venir La pregunta es, ¿eres prudente? ¿Eres insensata o insensato? ¿Qué eres? ¿Realmente tienes ese compromiso con el Señor? ¿Realmente estás dejando que el Señor obra en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar? O únicamente estás preocupado por lo que va a pasar el próximo partido de fútbol, o la próxima novela, o qué, qué le pasó a la vecina, pero no estás levantándote en la hora del alba, no estás preocupándote en realmente ser ese buen testimonio. Y ese buen testimonio, ¿qué va, qué va a hacer? A transformar, a cambiar, no únicamente a tu corazón, sino a transformar a los que están alrededor tuyo. Esa es, el, esa es la tarea de nosotros, ser prudentes, llevar esa, ese aceite con nosotros, estar preparados, no nos normamos, ni nos creamos que estamos, eh, estamos eh, pisando firme, siempre despiertos, siempre atentos, porque estamos, en ten, el, el diablo es, el, yo, yo lo digo, el, labio, el, el diablo es cochino, sucio, el diablo Quiere, mejor dicho, que desviarlo, que seamos insensatos, que nos olvidemos y que, lo, y que dejemos todo a lo último. No sé dónde tú nos estás escuchando, pero nosotros tenemos, los latinoamericanos, tenemos una fama que todo lo dejamos para lo último. Y que todo para lo último. Y llegamos tarde, a una cita. Yo digo, como hijos de Dios, necesitamos llegar tarde a una cita?, Necesitamos dar, un buen, necesitamos dar un buen testimonio, ¿cierto? Necesitamos dar esa buena presencia como embajadores del reino de los cielos. Y como embajadores del Reino de los cielos, necesitamos realmente mostrar que somos hijos de Dios. Necesitamos ser prudentes, llegar a tiempo uh, uh, al trabajo, llegar a tiempo uh, si estás aplicando un trabajo, si tú tienes una empresa, pagar tus impuestos, si algo tú ves, ser honesto, honesta con lo que está pasando. Esa es la prudencia que está hablando el Señor. Y si tú eres insensata o insensato, es ahí va la corrupción, va muchas cosas. Y eso es para otro tema que vamos a tocar muy pronto y te lo vamos a hacer saber. Te invito, ¿qué haremos? Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, gloria y honra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día de nuestras vidas, Señor, seamos prudentes, amado Señor, no seamos insensatos, Señor. Que cada día, Señor, nuestra oración, nuestro compromiso, Señor, nuestro eh, emprendimiento de escudriñar la palabra sea más profundo, Señor, de entendimiento, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por esta Colombia querida, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por la juventud, por las familias, Señor, por aquellas personas también que viven en, otros, en otras naciones, amados, Señor, y nos ven. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te queremos pedir también, Padre Celestial, que tú seas tocando sus corazones, Señor, insensatos que realmente están diciendo, yo me lo sé todo, Señor. Toca esas vidas, toca sus corazones, toca sus corazones, amado Padre Celestial, que sus lámparas no tienen aceite, o sea, no tienen la unción de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea tocándolos en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, queremos darte gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra misión aquí en, en uh, la fe que conquista. Siempre ando en la gloria y la honra para el Señor. Recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Y Dios mediante nos veremos el próximo jueves con otra misión aquí en la fe que conquista. Que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones.